Formas de Estado. Las formas de Estado aluden a la distribución territorial interna que adopta el poder institucional estableciendo un poder altamente centralizado o distribuyendo determinadas porciones de poder para, para su ejercicio en determinados ámbitos. De esta forma, surgió en la teoría del estado formas propias que asumían los estados, estableciendo una doble clasificación, la de estados unitarios y estados compuestos, permitiendo actualmente una tercera, que es el estado regional. Los estados unitarios se dice del estado cuyas decisiones políticas fundamentales se adoptan desde un solo centro de poder, poseyendo un único titular de esa autoridad sin llegar, sin, sin delegar competencias territoriales. Al interior de los estados unitarios existen dos tipos de, de estados, centralizados y descentralizados. Estados centralizados son aquellos estados caracterizados por el ejercicio concentrado del poder político sin permitir la pluralidad de decisiones y para suplir esta característica estatal surgió la burocracia, esa rama de empleados especializados en cumplir tareas a favor de la autoridad central, sentando así las bases del de Estado centralizado, Estados descentralizados. En el Estado descentralizado las competencias delegadas son específicas. El poder central no renuncia a su autoridad, vigila y controla su ejercicio, perdiendo, eh, pudiendo re recentralizar sus competencias a su sola discreción. Esta es una forma de Estado que se afirma tras el régimen absolutista, creando burocracias capacitadas en el ejercicio del gobierno y delegando facultades bajo su control. Así tenemos estados unitarios, por ejemplo, en Francia, Portugal, Bolivia, Panamá, Colombia, Uruguay, entre otros. Diapositiva 8, por favor. Estados compuestos. El estado compuesto se caracteriza en que el poder de, se, se, se descentraliza en una pluralidad de instituciones y territorios, creando incluso un derecho. O orgánico más diverso. El Estado compuesto puede dividirse en, en tres formas: uno, confederación de Estados, dos, eh, Estado federal y tres, unión de Estados. Cada una de estas formas de Estados con su propia característica diferenciadoras que más allá de su forma y naturaleza busca el desarrollo de un mejor gobierno de método tal que la función del Estado realiza a través de sus autoridades eh, pueda brindar a la población mejores y mayores condiciones de vida dentro de un marco jurídico de respeto a la Constitución y a las leyes. Diapositiva 9, por favor el estado regional. En los últimos años ha aparecido una fórmula intermedia al estado unitario y al estado compuesto. Este es el estado regional que toma importantes elementos en sus predecesores, sin embargo, constituye una fórmula singular basada en la necesidad de unir zonas geográficas que compartan proyectos económicos en común. Nace en Italia con la construcción de una constitución, no, nace en Italia, claro, en la constitución, claro que sí, de 1948, al, al establecer un modo eh, regional de descentralización territorial. Diapositiva 10, por favor. Reforma del Estado. Henry Piz García, sociólogo y político peruano, señala la necesidad de una reforma de Estado, la cual comienza desde el Poder Ejecutivo. Es necesario la reevaluación de las facultades del presidente de la República. Nuestro grupo considera que su investigación aporta nuevos enfoques en cuanto al tema del Perú como Estado a fin de establecer ámbitos específicos que, corresponda, que corresponden a los ministerios, a los ministros y al presidente del Consejo de Ministros. Esta forma de concebir y actuar no anula la función conductora que corresponde al presidente de la República como jefe de Estado, que dirige la política general de gobierno, ni menos afecta el carácter deliberante que corresponde al Consejo de Ministros en la Articulación del Poder Ejecutivo, sin dejar de considerar su responsabilidad frente al Parlamento que representa a la Nación. Asimismo, indica las ventajas de regresar a un sistema bicameral, efectuar cambios en la forma de elección de congresistas, entre otros, que permitan que la relación entre Estado y Nación se complemente, asumiendo cada cual un rol dentro del Estado. Siguiente diapositiva, por favor. La división... O separación de poderes. Es una, es una concepción teórica que propone distribuir los poderes que ejerce el gobierno estatal a diferentes órganos, de modo que los poderes de algunos limiten los poderes de otros, lo que equivale a al equilibrio de poderes, donde ningún poder estatal tiene más poder que el otro en aras de una estabilidad política jurídica. Siguiente diapositiva, por favor la separación de poderes en la constitución peruana el Perú se enmarca dentro de esta concepción de Estado pues la vigente constitución política de 1993 en su artículo 49 49 párrafo 3 ya que hace una, referen hace una referencia expresa al principio de separación de poderes en el régimen ser presidencial peruano, tanto el poder ejecutivo como el legislativo, son elegidos por sufragio popular. Este sistema constituye un gobierno representativo donde los poderes del Estado están separados en ejecutivo, en legislativo y judicial, siendo cada uno de ellos autónomo e independiente. Conclusión, siguiente diapositiva, por favor. El Estado de Derecho, es aquel donde sus autoridades se rigen, permanecen y están sometidas a un derecho vigente en lo que se conoce como un estado de derecho formal, es decir, se desarrollan dentro del marco de la Constitución y la ley. Sin embargo, no basta con que exista una autoridad pública sometida al derecho. Para estar en presencia de un auténtico Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico del de, de respectivo Estado debe reunir una serie de características que dan origen a un Estado de Derecho real y material. Por tanto, el concepto de Estado de Derecho se aplica por dos nociones, el Estado de Derecho en sentido formal y el Estado de Derecho en sentido material, es decir, el Poder Ejecutivo, el gobierno, no solo debe conducirse dentro del ordenamiento jurídico, sino que además en su accionar debe recoger las demandas cuyo cumplimiento lo exige la sociedad. Muchas gracias por su atención. Gracias. A ver, empezamos con las rondas de preguntas. A ver, el aula queda abierta para que los alumnos pregunten. A ver, uno por uno, por favor. A ver, Guillermo Salazar. Buenas noches, profesor, buenas noches, compañero. Una pregunta más puntual, ¿verdad? ¿no? Si tuviéramos que, que mencionar qué tipo de Estado se el peruano, ¿no? ¿Y, y por qué, ¿no? Sí, Guillermo no se escuchó bien tu pregunta. A ver, a ver, a ver. ¿Puedes, ser, ¿Puedes hablar un poquito ¿Me más, por favor? ¿Me escuchas ahora sí? ¿Me copian bien? ¿Más claro? ¿Me copias? Sí, Guillermo. Ya, muy bien, gracias. Si tuviéramos que mencionar cuál es el tipo de estado el peruano, ¿no? ¿Y por qué? A ver. ¿Puede repetir la pregunta, por favor? ¿Tenemos este, ¿Te ¿Te ah, que mencionar qué tipo de estado? ¿Qué? ¿Perdón? O sea, el, el Perú, ¿qué tipo de Estado es? ¿Y por qué? En otras ah. palabras. Yo respondo, por favor. El, el, el, el Perú, el Estado, el tipo de Estado es Estado unitario, es democrático, social, independiente y soberano. Gobierno unitario, representativo y organizado según el principio de supremacía de poderes. Gracias. El artículo de la Constitución es... A ver, ¿qué artículo de la Constitución? 43. 43, muy bien. Campodónico, ¿no? Sí, doctor, buenas noches. A ver, sigan preguntando. profesor. A ver, ya que Richard, hablan, sí, habla Julio, Julio, Julio Díaz. Ya que hablan, Julio de, Díaz. Ya, ya a ver. Que hablan del estado de derecho. Para ustedes qué es el estado de derecho? A ver, contesta Valerio, Valerio. Valerio, a ver. ¿eh? Buenas noches, doctor, compañeros. Eh, bueno, el Estado de Derecho, eh, como se ha venido diciendo en el, durante el proceso de la exposición, pues es una serie de beneficios, una serie de, de amparos, de leyes que protege a la, a la nación. Entonces, el Estado de Derecho, eh, también estaba investigando, pues no en el Perú, eh, la constitución tiene un límite para ejercer el derecho y todo política está... ...regido bajo las leyes. Entonces el Estado de Derecho está emanado, basado, limitado, delimitado bajo leyes. Y nadie podría ejercer otros derechos sobre una situación donde no podría permitir esa ley. Entonces el Estado de Derecho necesariamente se gobierna bajo principios de leyes. Entonces, subjetivamente hablando, dentro de la función del gobierno está sujeto a los límites, pues, que dentro del ejercicio. Y hay otro autor, inclusive, que da un contraste frente a esta situación. Eh, por eso dice, un poquito exagerando dentro de la investigación también, muchas veces que no hay derecho eh, de Estado, porque no hay ilimitaciones, eh, porque hay todas limitaciones, cierto punto. Entonces, eh, llegamos al punto, pues, que el Estado de Derecho tiene su propia constitución, legislación, y costumbre, su forma de gobernar que todos eh, los gobiernos políticos centralistas, descentralizados que se entiende pues están basados bajo leyes y principios eh, en este estado de derecho gracias mi participación ¿Sí, Buenas noches, profesor. buenas noches, buenas noches Carlos Serrano, quiero preguntar a ver, ¿por lo, ¿me permite? Sí, sí ya, en muy primer mal, lugar, eh, Carlos Serrano, sí. Ya. En primer lugar, felicitaciones a la compañera Mónica, expuesto muy bien, se ha entendido muy bien. Lo que yo quisiera preguntar al grupo es eh, si en el gobierno de Alberto Fujimori ha existido Estado de Derecho. Si ha existido, sí, y por qué, si ha existido o no, y por qué. Muchas gracias. Yo Perdón, respondo, por favor. A este, profesor, ah. en el, en el, en el, en, en el, gobierno de Fujimori, no, o sea, no, no es respetable esta derecho profesor, pues, porque se, se violaron muchos, este, artículos de la constitución, profesor, en los cuales está que un presidente no se puede reelegir, profesor. Gracias. Ya, a ver. ¿Puedo agregar, doctor? Sí, Calderón, usted, ah. usted es uno de los expositores, ustedes responden las preguntas. Ya Mónica, ya, perdón, ya Mónica ya, ya, ya está tranquila porque ya hizo su exposición. Ahora ustedes tienen que defender esa exposición. Gracias, gracias doctor, y gracias por la pregunta al compañero vale. eh, Serrano, creo que era. Eh, sí, efectivamente, durante el gobierno de Alberto Fujimori eh, no se respetó el Estado de Derecho, ¿no? Por, por muchas razones. Uno, por el autogolpe del año de, del 5 de abril del año 1992, ¿no? ¿Por qué? Porque no respetó la constitución eh, del 79, ¿no? Es una constitución que fue eh, elaborado a través de una asamblea constituyente, ¿no? No la respetó. Desde ese punto de vista ya deja de ser eh, un gobierno democrático, uno. Dos, adicional a eso... Recordemos que su gobierno se caracterizó, pues, por, eh, por, la viola, por la violación de los derechos humanos. Entonces, tampoco había respeto a la vida, ¿no? Eh, no había respeto a los derechos humanos, los secuestros, los asesinatos, ¿no? Y todo lo que se ha legado en su contra. Entonces, otro motivo más para, eh, para definir que el gobierno de Alberto fujimori no se respetó el derecho de Estado. Adicional a eso... La misma constitución que se elaboró durante su gobierno, eh, la constitución del 93, la que conocemos, ¿no? decía que no había reelección inmediata para presidente, pero, pero lo interpretaron a su manera, a su antojo, este, con la famosa interpretación auténtica en el año 2000, si mal no recuerdo, y también donde el señor Alberto Fujimori postula nuevamente gana con fraude, y bueno, el desenlace ya la conocemos. Entonces, su gobierno se caracteriza eh, eh, por ser dictatorial, por lo antes mencionado, también se caracteriza antidemocrático, ¿no? Y que no se respetó el derecho de Estado. Muchas gracias. Bueno, ya. A ver, doctor, doctor, eh, buenas noches, Richard, a ver, ¿quién va a preguntar? Richard Quillay, doctor. A ver, ¿quién hay Doctor, eh, bueno, también reconocer el, el trabajo, la organización del grupo. Eh, mencionaron el tema de la bicameralidad y sabemos pues que por historia hemos tenido en el contexto de nuestra legislación eh, la bicameralidad, ¿no? Con lo que es la Cámara de Senadores, y la Cámara de Diputados. Y ahora en noticias de actualidad es que también se pretende o se comenta, se vocea sobre una posible bicameralidad en la parte legislativa de nuestro país. En ese sentido... Si sí, de darse la bicameralidad, ¿de qué manera se podría regular y como propuesta de grupo, considerando eh, los efectos benéficos y los riesgos que puede traer, ¿de qué manera se podría regular para establecer una bicameralidad adecuada a nuestra situación de, como Estado? A ver, ¿quién va a contestar? A ver, Mera Pinto de respuesta a la pregunta sí doctor buenas noches con el tema de bicameralidad eh, se refiere a que años anteriores estaba constituido el gobierno con eh, diputados cámara de diputados no eh, los congresistas y bueno, eso ha sido de alguna manera eliminado durante el gobierno de Fujimori. Ahora, si volviéramos... Perdón. A ver, en el gobierno de, en el gobierno de Fujimori no, no hubo bicameralidad. Doctor, perdón, ¿puedo...? Sí, a ver. En términos genéricos, ¿no? La bicameralidad sí se aplica, ¿no? Pero trae beneficios y también, pues, este, el Estado se vuelve más burocrático, ¿no? Entonces, si por un lado vemos el lado positivo de la bicameralidad, es que se pueden filtrar, ¿no?, eh, los proyectos de ley o las leyes que se vayan a generar, ¿no? Pero definitivamente eh, para estos tiempos, estamos en el siglo XXI, creo que estamos en contra de la burocracia y lo que, más, lo que más queremos es que nuestras leyes, nuestra administración pública sea más eficiente y estamos luchando contra la burocracia. Ese sería mi aporte, doctor. Ya. Velar de Huertas. Doctor, buenas noches. Velar de Huertas. ¿Cuál es su pregunta? Sí. A ver, en la exposición, doctor, se ha, se ha tocado eh, sobre Hernán Heder. Entonces, la consulta es, o la pregunta es, eh, si puede definir eh, los representantes del grupo. ¿Quién fue Hernán Heder y en qué consistía su teoría del Estado? A ver. Vamos a dar el pase a Iquipa, a ver. Iquipa, responde esa pregunta, por favor. German. A ver, señora Antonia Ayón, responde esa pregunta. ¿Qué pregunta hizo, bien profesor? No, no le escuché bien porque se me había ido mi audio. Yo tampoco le escuché bien el nombre de la persona a la que se refiere. Por no puedes repetir porque creo que no he, no he mencionado a ninguna persona. Con puedes repetir, por favor. Pero puedo decir lo que entendí de la, de la exposición, incluso de las características de Estado. Estaba escuchando, pero en un momento se me fue el audio. El que hizo la pregunta, ¿quién fue? Porque si pudiera repetir el nombre de, de, la, te, de la persona que quiere que digamos la teoría. A ver. Está? Es de Germán Géves, compañera. Creo que se refirió ¿Elma? a... Ajá, Germán Heller. Heller. Sí. ¿Puedo responder eso, doctor? Disculpe. A ver, responde, Mera. Sí. El, el concepto de este señor de Estado Social de Derecho, el jurista alemán Hermann Heller, por primera vez en 1930, plantea la tesis al formular la alternativa entre Estado de Derecho y dictadura. El Estado de Derecho es insuficiente para hacer realidad el principio formalmente consagrado de la igualdad, pues el legislador no tiene en cuenta dentro de tal al Estado, las relaciones sociales de poder, convirtiendo así el derecho en una expresión de los más fuertes. Eso se refiere al concepto que dio el señor jurista alemán, Hermann Heller. A ver, ¿satisfecho el que hizo la pregunta? Eh, sí, doctor, quien hizo la pregunta es, es Velar de Huertas. Ya Velar de, sí. ok. Sí. Pero yo no le mencionaba al. A... A ah, y eso, eso, eso quería aclarar. No lo he aclarar. mencionado, no lo he a mencionado ver. No, por si acaso. A ver, a ver, a ver, por si acaso también aclaro. En su diapositiva número 3 o 4, reviso usted y ahí hace mención del nombre de, de, de, de Germán Heder, ¿correcto? Entonces la pregunta fue En mi exposición. en su exposición, Ajá. por supuesto. No, la la yo pregunta, en su exposición no la, la he mencionado. Tranquilo, a ver. Gracias, gracias compañero. Una pregunta. Adrián Valencia. ¿Quién va a preguntar? Valencia uh, Doelta. Por favor. Ya, ver, Valencia. Eh, sí, he estado muy explícita a la exposición de la compañera Mónica. En sus diapositivas, ella hace mención a Gerard Heller, jurista alemán perteneciente a la ala no marxista del Partido Socialdemócrata de Alemán. Pero es importante el aporte que él hace a este concepto, a esa teoría del Estado Democrático. Entonces, pero él también hace una mención que me parece importante estar le leyendo acerca del aporte de este jurista, hombre de derecho. Él dice que el Estado... Tiene una diferencia marcada con otros grupos territoriales de dominación. Y dice que esta característica o esta diferencia entre el Estado y el grupo territorial dominante es que el Estado presenta un, una unidad soberana de acción y decisión. ¿Me ¿Podrían detallar a qué se refería con esta diferencia? de unidad soberana de acción y decisión que planteaba Hernán Heller, por favor, Profesor, este el autor sí dice, sí, sí está acá está este Hellman Heller, no, pero este, pero eso es lo que el concepto que dice, no, no lo veo acá de la compañera que hablaba, gracias. La ¿A pregunta que eh? que ser relacionada con no, no, no. la discusión, pues no, no, no una pregunta que se están imaginando ahí. Una pregunta muy por favor. Pregunten algo en la no calle. No, este no lo he a mencionado, no lo he mencionado en mi. Es a no no ver, aprender. a ver. Quiero por hablar un cortito, chicos, por favor, favor. Por favor. favor. profesor, quiero hacer una condición no lo he mencionado porque ya, mi, ya es demasiado extenso y yo le di a los Ahora, chicos la, que la, estudiaran la. esas partes porque solamente de ellos porque me iba de horas de, es demasiado ah, ya, extenso no, no, ya, gracias, gracias teorías. Gracias. gracias. Doctor, quería concluir nada más a lo que decía gracias. mi compañera Mónica. Yo creo que somos maduros todos y no hay problema. esta parte, una conclusión nada más importante que Hernán Heller, para él el Estado debe ser absolutista, que no debe haber diferencias uno para acá otro para allá si no debe ser eh, igualitario y absoluta Equidad. el estado debe ser legal y debe ser igualitario y absoluta no debe haber beneficios para ciertos eh, eh, no jurisdicciones o si descentralizamos con otros beneficios sino es un estado de derecho en igual en igualdad y absoluta según este autor ya A ver, Alcides Calderón. Esto se pone bueno. A ver, Magnolia. Lo pedió, lo hacemos. <risas> eh, bueno, compañeros, yo quiero hacer una consulta. Sí, a ver, en la actualidad eh, se viene ejerciendo adecuadamente para ustedes el Estado de Derecho en el Perú. Y de repente un ejemplo, una declaración al respecto. A ver, Aikipa, que no la he escuchado, responde esa pregunta, por favor. ¿Puede repetir, por favor? No la escucho muy bien. Eh, compañera, eh, en la actualidad, ¿se viene ejerciendo adecuadamente el Estado de Derecho en el Perú? Ah. Y de repente hubo oh, precisar un ejemplo. ¿Qué podría ser las leyes que se cumplen actualmente, aunque algunas no profesor. ¿Puedo pedir la palabra, profesor? ¿Quién? Lau, profesor. A ver. Profesor, no se viene incumpliendo, profesor, y un tema coyuntural es este, la acusación con, este, que se está haciendo al presidente este, Castillo, profesor, eh, que se le está acusando, profesor, en la Constitución. Ahí está, ¿no? Es que, escrito, ¿no? La ley sustantiva en la Constitución que no se puede un presidente en, en pleno ejercicio acusarlo. Profesor, en la Fiscalía no puede, pero, este... Después de que acabe su gobierno, sí, ¿no? Puede acusarlo, puede haber una denuncia constitucional, pero de, este, en su gobierno, no, profesor. Y ahí no se está respetando el Estado de Derecho, porque al no respetar el Estado de Derecho no se está respetando la constitución, profesor. Gracias, Nos estamos viendo no estoy resumiendo porque si no, toda la clase me explayó. A ver, no, pero, pero profesor, que deben de definir bien si en el Perú actualmente hay Estado de Derecho, no no por una particularidad. O una opinión personal del compañero no puede decir generalizar que no hay Estado de Derecho, en todo caso, que lo sucede, porque el Estado de Derecho, si sí, como han estado exponiendo, de alguna manera es que hay un Estado, un, estado, un aparato jurisdiccional, que de alguna manera eh, hay una constitución que se respete en general para un ciudadano común y corriente, si es atropellado, es atropellado. O sea, por un hecho muy particular, que tenemos diferentes tipos de opiniones contra el presidente Constituto, no como decir en el Perú no hay Estado de Derecho, o en todo caso, ¿qué opina el resto de su grupo? Profesor, el que establece el Estado de Derecho es la Constitución, profesor. De ahí nace el Estado de Derecho, de ahí le divide el poder ejecutivo, el poder legislativo de la Constitución. Pero no puedes decir, compañero, que no hay Estado de Derecho en el Perú. El profesor está aquí, dice que un ejemplo, ¿no? Gracias.